a su Dios y Él está aquí Montecristi le dice Montecristi le dice Montecristi le dice Él no le escucha, no lo escucha él, él va a parar en esta hora el ejército celestial y le va a decir a los adoradores de allá espérate que Montecristi me está adorando Montecristi me está adorando, yo voy a escucharlo a ellos, ya yo estoy cansado de escucharlo a ustedes, aunque su oración es buena, pero ellos con problemas, con dificultades, con enfermedades, me están adorando, ustedes no se enferman, ustedes me están adorando allá abajo. Su presencia Es que el Espíritu Santo No hay que manipularlo Para que haga lo que tenga que hacer Él está aquí Él está aquí Él, él, él. él se mueve Y de la persona que está a tu lado El Espíritu Santo está aquí Aleluya el Espíritu Santo está aquí si puede levantar tu mano ahí, hay una presencia bella aquí del Espíritu Santo Él se mueve hay una lluvia, Él se mueve Él se mueve yo no sé si quieres adorar como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, no entregaste todo, no querré más que nada, conociendo la maldad que había. me permitió estar aquí en esta hermosa noche adorando su nombre, aleluya, que Dios los bendiga a todos ustedes, santo es el Señor, que Dios bendiga a cada sector que vino hoy a adorar al Señor, aleluya, que Dios bendiga a la iglesia y la gloria a Dios que organizó este evento. Los que quieran, lo que pueden pasar aquí, quieren pasar orando ahí mismo, porque... Aleluya. de verdad que sí gloria a Jesús aleluya sabemos gloria a Dios que como cristianos el enemigo nunca se cansa y muchas veces tenemos temor verdad que sí tenemos miedo de apartarnos de la presencia del Señor tenemos miedo de lo que el enemigo pueda hacernos alabado sea el nombre de Cristo Jesús pero en esta noche usted y yo vamos a declarar que todo ese temor que toda esa amargura y toda esa tristeza y todo Yeah. <laughs>